Que nos va a presentar una obra que les va a servir para ustedes para el aprendizaje del día a día en sus aulas el título de la obra es Diego Reciclado nuestro artista viene desde el Valle del Tumbaco es un artista ecuatoriano que lo pueden ubicar también en las redes sociales en el Youtube, en el Face, bueno en fin y hoy, he, y hoy hemos preparado un concierto musical de rock para disfrutar de ustedes ¿les gusta bailar? ¿Les gusta cantar? Pues hoy día vamos a disfrutar con la obra Diego reciclado ropa para gauchos. ¡Bienvenidos! Hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, Y creo que estoy un poquito desafinado. Si escuchan que se repite mi guitarra desafinada. Entonces voy a empezar. ¿Qué, qué estamos haciendo? Ay, el cuento, cierto. Entonces el cuento empezaba un día como hoy. ¿Qué día es hoy? Entonces el cuento empezaba un día como hoy, viernes, ¿de qué año? ¿De qué mes? De diciembre. Entonces este cuento empieza un viernes del 2000. Cuando yo era un bebecito así, bien chiquitito, hace mucho tiempo atrás, era un bebecito tan chiquito, miren así como esta botella. Y ustedes saben que los niños y las niñas con el tiempo crece. Entonces, después pasó un año y crecí. Y después pasó otro año y crecí más. Y pasó otro año. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Y después pasó otro año. ¿Y después pasó otro año. ¿Y cuántos años tienen ustedes? No, pasaron más años. Y más años pasaron. Y pasaron más años. ¡Tantos años, tantos años! Hasta que ese sí. me convertí en Diego Reciclado. Así fue que entonces yo empecé a caminar con mi música y mis botellas por el mundo y yo cuando iba caminando iba caminando por la calle del planeta tierra y de repente adivinen qué adivinen qué una basura una botella entonces con mi canasta dije que iba llevando las compras, digo bueno voy a reciclar y seguía caminando por la vida seguía caminando y ¡ah! adivinen qué otra botella, otra basura Y no podía creer, digo ¿Quién está botando esta botella? ¿Adivinen qué? Basura. Otra basura Y yo cogí y empecé a reciclar Y pensé, dije ¿Los niños no botaron? Porque no siento que los niños se hacen cargo de su basura ¿Verdad? Debió haber sido algún adulto Hay estos adultos Que no se hacen cargo de su basura Hola, yo soy Diego Re y a mí me gusta reciclar, Me gusta cantar, me gusta jugar Y con mis canciones Yo quiero recorrer Ahora a continuación Les voy a mostrar mis instrumentos de viento Por ejemplo ¿Quién conoce este...? es un pito silbato, ¿saben por qué lo traje? porque quiero mostrarles que casi con cualquier cosa se puede hacer música, entonces este pito y silbato, ¿qué ¿a qué parecerá esto? una batería de tinas entonces voy a presentar este balde -tón de piso, con este nuevo ritmo tropical que estoy aprendiendo yo y dice más o menos así Y también les pido un fuertísimo aplauso para esta batería, porque después voy a necesitar ayuda de alguien, alguien que me ayude después a tocar esta batería. Voy a necesitar ayudísimo. Yo necesito que me ayuden con un coro. El coro es bien fácil. Entonces, ¿quién me puede decir este coro que dice así? Na, na, na, na, na, na, na, na, es facilísimo. ¿Cómo dice? Me parece que no se están aprendiendo. ¿Cómo? na nah. ¿Cómo que quiere? Una vez más. Uno. Uno. Está facilísimo, ¿no es cierto? Ahora vamos a intentar dos. Y dice. Está medio difícil. Y casi que no puedo. ¿no? ¿Y este que dice sí? ¿Este que seguido? Entonces voy... ¿Aló? ¿Aló? Creo que alguien me llamó yo Creo que está grabando ¿Aló? Ah, no, estoy Diego. bien Creo que me he confundido Diego. ¿Quién? ¿Alguien me... ¿Usted me llamó? Diego. ¿Dónde? Creo que no me escucha Creo que nadie me... ¡Diego! ¡Ay! ¡Pingui! Ay. ¡Pingui! Sí, ¿Tu, ¿Tu cámara está de vez. ¡Mueve tu cámara! ¿Te interrumpo en algo? Sí, estamos cantándoles a todos ¿En los un niños. Show? En un show. Con niños. Muy, muy grande. Sí. Entonces aprovecho y te cuento lo que quiero contar. ¿Qué, ¿Qué te vas a contar? Sobre el calentamiento global. Sí, el calen sobre la basura que bota la gente. Pero para global. que se entere más, sí. voy a ponerte un video de un amigo.